hizo justicia condena de 30 años para los verdugos de yokairi recordar que yokaira amarante fue la joven víctima de la acción de tres hombres que el año pasado le arrojaron el infernal corrosivo denominado ácido del diablo desfigurándole el rostro y parte de su cuerpo estalló ayer de felicidad y tuvo un gesto de agradecimiento para la justicia y esta fue su razón Ayer, william Antonio Javier Montero, su expareja y autor intelectual del hecho, y Pedro Alexander Sosa Méndez, alias Alex, y Juan José Félix, alias Pinol, que lanzaron la sustancia, pagaron por sus actos, cuando el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional les condenó a pena de 30 años individual de prisión. Después del fallo condenatorio, Yokairi declaró a los medios con voz cortada que sus gritos de felicidad eran nada más porque vio hacerse justicia en su caso. Estoy llorando de la felicidad porque mi caso no quedó impune y se hizo justicia, dijo entre lágrimas. Sus familiares se unieron a sus llantos de júbilo y dieron las gracias a Dios al presidente Luis Abinader y a todos los dominicanos porque no nos abandonaron, citó su madre. La batalla del hospital de venir todos los meses a este juicio. Les doy gracias a Dios, al presidente que no nos abandonó, gracias al pueblo dominicano que tampoco nunca nos abandonó, dijo por su parte la madre de la joven. Tanto Yocairi como la defensa expresaron que este jueves se hizo justicia. El caso de Yokair y Amarante hace una reflexión a la sociedad, al poder ejecutivo y al poder legislativo para que promulguen una ley que incremente la pena para aquellos que utilicen el ácido del diablo para realizar este acto de tortura", indicó un no miembro del equipo legal de la defensa. Gracias a Dios, por fin algo, algo no se quedó impune. Algo no se quedó olvidado como es este caso de Jokairi Amarante. Realmente yo incluso he visto que ella ha sabido pues enfrentar a pesar de su situación. Pues incluso se creó una cuenta de TikTok donde ella sale y hay gente tan corta de mente que yo digo ay, ¿por qué tú haces esto? ¿Y qué cambio tú has tenido? Pero realmente es un caso digno de, de admirar y ver que gracias a Dios se hizo justicia hacia ella sobre ese caso luego de que su vida pues y quedará desfigurada por el ácido del diablo. Y como hemos comentado anteriormente. Es algo lo cual hay que quitarlo de la venta. Quitarlo de la venta. Porque realmente si ponemos como decíamos una vez con Angel y Villalona. No, porque hay que decirle a esas personas que lo venden. Que no, tener una ley o algo. la venta y lo otro. Realmente no va a funcionar. Porque aquí todo se deja por mitad. y Por mitad y nada funciona. Pero realmente... Es una gran buena noticia, me imagino, los conformes que está ahí y sus familiares también, de que se haya hecho justicia dentro de su caso. Así es, en, en, en una ocasión nosotros hablamos de eso, de que debe de haber un control con este ácido, Así es. ácido del diablo, o promico, no, sé, no sé cuál es el nombre original, debe de haber una medida de, de, del, del consumo de este ácido, eh, que, que no llegue a manos de todo el mundo, porque llega a manos de maldaosos, que le hacen maldades y, y principalmente a las mujeres. O sea, esto ataca más a las mujeres, sí. los hombres celosos y ese tipo de cosas. Y es lamentable que si se han perdido vida, una chamaquita de Tenares también o de Salcedo, ¿verdad? Perdió sí. la vida, muy joven. Entonces, esta, esta también muchacha que quedó de, desfigurada, una muchacha tan bella, preciosa. Entonces, su, su rostro se, se queda desfigurada por culpa de, de un patán que, que. Que no, no, no. Que, uno tiene que querer obligado, Dios sí. mío, ¿verdad? Sí. obligado porque hace, o sea, los dos casos fueron similares, tanto de Yokari como de la chica de Tenares, que era porque ya no estaban con sus parejas, ya no sí. hay amor, no quiere nada, sigue tu vida, para adelante hay gente, more. Mucho Entonces no hay por qué tomar eso, se apechan demasiado. Se apechan demasiado este, estos hombres que tienen la venta pesada lamentablemente el hombre que el hombre que es así es porque tiene la venta pesada que lamentablemente tiene esa mujer que es la única que le ha hecho caso en la vida y y, se creen, y la única es que se, se creen que no van a conseguir más mujeres porque son son tigres salados para enamorarse y quieren estar obligados ¿eh? no y que son las Con únicas las que, que le aguantan todo y no hallan otra que se lo aguante y quieren venir para no. gente yo creo que en, en este mundo existen gente que no pueden tener pareja, exacto Bastante. no pueden tener una pareja o una mujer ¿eh? Eso de control no. Lamentablemente la mujer tiene un misterio que si usted no lo respeta, va a ser maldecido porque no va a entender. la mujer hay que respetarle su misterio. La mujer tiene un misterio que si usted no lo entiende, se va a poner loco, usted es lo que tiene que estar tranquilo. Claro. Tú sabes mucho. No, lo que estaban en el grupo ya ya usted ya. ustedes ellos saben lo que estaban en el grupo Señores, le damos la bienvenida a nuestro flow papá tarima que está por aquí ya, tiene un ratico ya como quien dice no va a presentar ya lo bien, señores buenas tardes Motivo de lluvia eh, ¿Qué tal? de tarde de de lluvia está en Sí. siempre sí. sí. nosotros estamos bien gracias a dios señores buenas tardes cambiando lo que, que de, han dicho que bueno que se ha hecho justicia y no tanto se justicia con esto con, con estos animales Porque ustedes están pasar Como un sí. Con estas ratas Que hay hoy en día Si no sí. más dinero entiendes entiende Porque el dinero Le ha comido el cerebro A muchas personas se Los órganos Los sí. no se dañan Basura, Los tres Los tres Los tres Los tres por tres Tres, 90. Eh? Creo, creo que a ellos Le aplicaría la ley De, de, de, de, la, de una muerte Por, por más que ella cancera, quiera O sea, sentirse Bien, tratar de ser fuerte, todo. Ahí llega un momento en el día que ella se va a ver su rostro. ¿Te entiendes? Y también eso va para las mujeres que se meten con los hombres. No el caso de Yokairi, sino hay mujeres que porque lo que tenga el hombre sin conocerlo, hacen vida con él. Usted debe conocer a una persona, sus mañas. Sí. Para eso es el noviazgo. Conozca Pare... primero. Claro, claro lamentablemente. Claro, La llega... Se no, claro, yo tengo una amiga que ella ella lo primero que hace es hacerlo encojonar <risa> al enamorado para ver hasta dónde llega. Ya, sí. ¿No entiendes? Porque hay personas que usted con problemas psicológicos y de actitud, que usted lo ve muy bien y cuando se encojona no hay tres tigres que lo agarren. Claro. ¿No entiendes? Entonces eso es lo que deben hacer la, eh, las mujeres hoy en día, conocer la persona, sus mañas, eh, no ve es que hay personas que tienen 20 años de, de, de novio, 10 de novio, y todavía sí. no dan el paso a mudarse uh -huh. juntos. Porque eh, hay personas así, mujeres que deciden no. Cuando llegue el momento económicamente y estemos bien, que nos conozcamos, entonces vamos a dar el paso a lo que a casarnos. es casarnos. Y también cuando usted logra enamorar a un hombre, porque son detalles delicados, y, uh -huh. y usted ve que ese hombre está muy enamorado de usted, y usted tiene que hablar hable con él, que no puede seguir, que se den un tiempo, que usted, usted quiere, vaya a un psicólogo o los dos, y que se den un se tiempo. Se trate, que se trate. No usted querer hacer de una vez lo que usted quiera. Hacer la vida imposible. Mira, hay muchos so mucho hombres, porque se, se ve más en el caso masculino, que es el hombre, que a veces se pasa. Sí. O sea, se ven muchos casos de que el hombre, eh, cuando una mujer no quiere estar con él, empieza una persecución. Claro. O sea, yo con yo, yo, yo tengo amiga que me dice mira yo no puedo salir porque eh, eh, en esa casa me me tienen me, o sea me están me tienen ubicado eso es cierto. me tienen amenazado yo pasé por, por eso. esto y no es fácil no es fácil que tú cualquier lugar donde te vean te tiren una foto mira fulano dónde está no, porque hay, todo también también tam tam tam tam tam tam no, no, no te tam tam contratan un un un, un tam gente es que le cogen de todos <ríe> los hombres también hay teléfonos buenos eh, eh le, le, le, dinero en efectivo claro. los bonches los rizos de todo, entonces le descubren que no están en él, que tienen otro. Entonces, de, de ambas partes, después de esa inversión, eh, de esa inversión porque uno, venga un, un hombre, vamos a poner un, un hombre que esté matado en Estados Unidos, como hay trabajo pesado, como hay trabajo bueno, hay trabajo pesado, sí. mandándole de todo y, y, y esa mujer aquí haciendo y deshaciendo, y cuando usted llegue, que no quieren nada con usted. Entonces, eso es algo delicado, pero con esto no estoy diciendo que tienen que hacerle, porque... No es obligado que estén con usted. Las mujeres pueden tener, siempre y cuando lo hablen, estén conscientes de ambas partes. Mira, no podemos estar juntos porque es una persona muy violenta. Sí. Uh -huh. Mi mamá está nerviosa. Esto que lo otro. Tú y yo no podemos estar juntos. Exactamente. Y ya. Y si usted ve que se pone bruto, usted de una vez va a, la, a las autoridades. A las autoridades. No va a meterlo preso porque hay mujeres que lo meten preso y lo sueltan. Uh -huh. Usted va a, a, a dialogar ahí, una orientación que le den como pareja, que el que va psicólogo no es loco. Exactamente. No, eso es una ayuda para, para su mente. No digan que es psicólogo, yo estoy loca. No es que usted está loca, es que tienen que ir en pareja cuando hay problemas. No hay problemas. Que claro, no porque eso no lo quiero. Un loquero. Yo, psiquiatra, sí, es para un gente psiquiatra, que está. Sí, sí, eh. ajá. Un psiquiatra Pero los psicólogos psicólogos te es para gente ayuda, de la mente. No te ayudan. No te ayudan. Un psicólogo es para, para orientar. Orientar. Para orientar. No, mira, las cosas son así. Sí, ustedes van tranquilos y, y, y eh, hablan. Hagan esto, prueben, prueben esto y vuelven a lo otro Claro, semana. y hablan y no, no usen la violencia. Cada acción trae una reacción. Bajo alcohol, eh, eh, bajo cansancio. Eh, todo, usted llega cansado de trabajar a 12 construcción y usted ve una mujer peleando y diciéndole de todo, usted va a reaccionar de mala manera sí. eh, al igual que la mujer que esté pasando la mil y una y usted sí. venga de lindón ya está ha haciéndole lo malo y la mujer se cansa y lo deja y se busca otro, entonces usted quiere problemas sí. entonces la falle usted yo para esos hombres locos siempre le digo que lean la Biblia sí. <risa> Pero yo cogí un pique esta mañana no como si no en, en eh, eh, que estaba en la mañana haciendo algo y cogí un pique con una gente porque hay gente, mucha gente irresponsable. Entonces yo agarré y busqué la Biblia y el teléfono y comencé a leer la Biblia tranquilo para no caerme, no brincar para arriba. O sea que sí. los lo dan infarto. <risa> para no brincar para arriba. Y usted que está pasando su crujía con sus mujeres y su cosa, usted debe hacer Y los problemas se hablan, porque usted la queda la callado. Mente vaga, sendero de demonios. Es así. Si usted tiene un problemita, hablo con su amigo, jale, lo vuelves a una cerveza, mira, fulano, a mí me están pegando cuernos. Mira, yo estoy sospechando esto, el amigo, para no verte desesperado, te va a orientar. Está tranquilo, mira, esto que lo otro. ¿No entiendes? Porque usted se queda con eso ahí maquinando, güey. Y llega a la casa y usted viendo a la mujer ahí que le está haciendo cena a usted. Y usted sabiendo las la cosa por detrás. Entonces eso eso maquina y ahí viene el diablo a atacarte, el, el enemigo, el señor de prenda. Sí. Ahí atacate atacarte, entonces viene y hace una reacción. Que, que No ve que hay situaciones. Pero fulano y una golpea a fulana, pero ese muchacho no es así. Exactamente. ¿Tú ves? Ese Ay, que fulano y yo puñaladas ¿Pero quién? Fulano. Ay, no, sí. Pero ese muchacho es sano. Es que llega un momento. Llega un mo ya se devolta. No pues tiene que ya no haya, no tiene, no tiene con quién hablar. A veces la familia, la mamá, los hermanos. Son gente por allá que no, no, no toman eso en cuenta. Entonces viene un momento que explota y hace cualquier loquera. Entonces, de una vez, la gente se lo encuentra extraño. extraño. Entonces, para eso, usted tiene que llevar. Yo te voy a decir que eh, las mejores mujeres son las complicadas. Para mí. <risa> las complicadas. Claro, porque te ponen los puntos sobre el aire. Las complicadas y si te ves gastando mucho. No, pero tú estás dando lo cuarto si hay un problema, la complicada y una vez va a querer resolverlo porque ya no le gustan los chos, la vaina, de una vez. Vamos a hablar, de fulano, pues si hay una persona que es a lo que el otro diga, lo que te va a provocar, o tú discutiendo se va a reír, y tú de una vez te vas a poner bruto. Entonces, atención los hombres, los jóvenes, si usted está viendo que usted no tiene futuro con una mujer, una novia, ellos hay muchísimas mujeres. Claro. Y vivimos en un país que los feos gustamos muchísimo. <risa> Para que sepa. pero no en Italia que usted está. Eso que son sí. todos lindos. Aquí somos barrigudos. No, aquí las mujeres. Usted, usted más tiene que tratar bien a una mujer y ser insistente. El trato, exacto. Usted está viendo todo aquí. Oye. <risa> Mira, hay, hay un libro que se hay un libro para pa, pa pareja que se llama los, los secretos de los secretos del amor no recuerdo yo lo tengo allí en mi casa pero no me acuerdo del nombre que es un libro que, que cada capítulo te va explicando cada proceso sí hay otro que se llama para jóvenes enamorados que también lo dice. ah pues sí. yo los libros los dos eh no yo leí uno es yo por leí, el yo, libro ese amor yo, eh. yo, yo leí uno que te que te Son ayuda a entender pueblo, muchas ¿verdad? veces la, la, la, las relaciones porque ¿Y para ha, hay por ejemplo hay mujeres por ejemplo que, que esperan de ti atención y no dinero hay, hay mujeres que tú le das dinero, pero ellas no andan buscando eso no, no, lo que no. buscan atención. Mami, usted deje eso y te, y te va y llega a las 4 de la mañana, esa mujer te falta de atención y por eso hasta tiene problemas en tu relación. Exactamente. O sea, son, son detalles. No, y también te enseña cómo entiendo. tú aprendes bien el noviazgo, porque ahora se usa mucho de que no, yo estoy con fulano un ratico y de mejor todo de allí voy con otra. Sí. Y el noviazgo, cuando tú conoces una persona con la cual tú piensas compartir tu vida si tiene los mismos intereses o planes futuro. Y ya ahí después más adelante diga lo que es el matrimonio. Así que no es un relajo de yo decir que estoy para poner en Facebook estoy con fulana y al rato terminar y hacerle un show, sino sí, que es una manera de tú a garantizar tu futuro con una persona que realmente tú sabes que va a estar contigo en las buenas y en las malas. Así, Así es, es. Atención a las mujeres, llévese los noviazgos tranquilos. Eh, que no claro, es con su loquera, ver, que aquí, aquí nos no no contratan a nosotros pa psicólogo ah, y vaina, pues nosotros ah, doce corazones, nosotros, charla, nosotros no dimos una charla, aquí, no, que, corazón, a, no yo pues, aquí. mañana nos vamos, están vamos llamando. A mira, a yo, yo, no sé vi, yo viendo el programa de ustedes, yo viendo el programa de ustedes apoyar pues la relación mía porque yo viendo el programa de ustedes de la otra semana. No hay hablar, hay muchos, hay muchos jóvenes que no hablan con su pareja, usted tiene que hablar, callado, tranquilo, como usted, como usted se le tira a la mujer así mismo hable. Mire, mi amor, a mí no me gusta esto. Yo Exacto. soy una persona, ayúdame a arreglar esto. Mire, yo sé que soy muy celoso, pero tú sabes, vamos entre los dos. Y eso no es nada, señores. Exactamente. Claro. Eso sí. Confianza Dialogada. que no hay en parte. Uh -uh. La confianza, pues ah, yo voy a salir con... Sí, pero ese sí. señor salimos a trabajar y no nos tomamos... Una cerveza no nos Si no la brindan. ¿Eh? Si no, no, no, a veces ni brindándola. Tú estamos todo el mundo borracho y nosotros sí, ahí oye. haciendo nuestro trabajo tranquilo. Normal. Y cuando viene a ver la casa piensa que nosotros estamos volteando todo. Sí. Y no es por falta de bebida ni dinero. ¿Tú ves? Entonces, las mujeres, a veces, ah, no, que tú trabajas de noche, tú trabajas en una discoteca, yo duré cuatro años trabajando de noche. Y a veces no quieres tú ni ver gente que te pone así, que ni quiere hablar con nadie, lo que quiere es estar en tu casa. Y un y tú bien, cambia, ahí, y ahí un borracho viene y te, te, te jala y sube por aquí, que te viene a hacer Entonces, a veces, que la, la mujer, las mujeres... No quieren dar confianza. Uh -huh. ¿entiende? No quieren dar confianza. Ya, igual que los hombres. Igual que los hombres también. No, eh, eso es eh, el problema de muchas relaciones, la desconfianza. No se tienen confianza. Si si usted no le tiene confianza a una pareja, no se meta con esa persona, sí. usted no va a estar con un asesoramiento de vida. Si usted no le tiene confianza a esa persona, de, de con una de duda allí. A veces los más son los más pariguayos. Con eso despido este tema. Ya. A veces nosotros los, los pariguayos somos es, los matigres. Es, es más serio que cualquiera, sí. son meneados. Que tú lo ves emborrachando, o sea, más emborrachan y ya, y no andan buscando mujeres. ¿Eh? O una vez sale Fulano, que llega todos los días borracho, ese muchacho se emborracha ¿eh? y lo llevan a acostar y ya, que no anda buscando mujeres ni sí, nada. Sí.